es el partido de gobierno. Entonces ahí han habido eh, muchos dimes y directos. Eh, Anlo, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, está muy confiado de que va a salir victorioso porque necesita el apoyo. El apoyo del Congreso. De su, de su Congreso. Eh, <risa> han habido atentados y cosas contra candidatas y candidatos. Pero bien, eh, o las otras elecciones son las de Perú. Y esto es algo muy simpático. Acuérdense que había como veinte y pico de candidatos presidenciales y pasaron a la segunda ronda. Eh, Yo creo que tiene que ser el único país que nos que no, no superó a nosotros nos superó en a a nosotros. <risas> Sí, porque aquí se alían al último momento. Al último sí, momento, sí. Al último sí. momento sí. y terminan dos o tres. Sí, así eh. es. Bueno, el caso es que Castillo, que es el que encabeza las encuestas, tenía antes un 10% sobre Keiko Fujimori. Lo, lo llamativo de esto es que Keiko Fujimori es la hija del de expresidente y dictador Fujimori, que está todavía privado de libertad, con la salud muy mermada, con un cáncer en la lengua, que han pedido en varias ocasiones el arresto domiciliario que le permita tener más contacto con sus médicos, pero no se le ha concedido esto y obviamente ese señor en cualquier momento puede morir. Ahora fue tantas las cosas que hizo desde el gobierno, y digo dictador, porque a pesar de haber sido electo por elecciones populares, pues evidentemente cerró el Congreso, hizo lo que quiso y se cometieron delitos de esa, eh, de esa humanidad. Ahora Keiko está siendo investigada, está, ella está suelta eh, provisionalmente por, por eh, casos de corrupción, entonces tú dices, ¿cómo una persona así está en segundo lugar? Lo que pasa es que Castillo es un profesor de pueblo que no se sabe qué es políticamente, pero el San Benito y el Cuco de que es de izquierda, que es comunista. Lo que pasaba con Tron acusando pero, a los pero, demócratas. Pero, pero de debiera, debiera ir en coche, aún siendo, teniendo esa característica que usted señala, debiera ir en coche frente a una candidata a ver, que está pregunta. siendo cuestionada y que está en un proceso de hija de quien, es, y hija de quien o sea. es. La diferencia apenas son un 5 o un 6%. O sea que hay Bien, pánico hay eh, para el domingo, no se puede predecir quién va a ganar, pero obviamente hay una maquinaria eh, propagandística. Eh, eh, eh, de los medios de prensa en contra de Castillo Castillo eh, yo no quiero definirlo pero es cualquier cosa de ahí no se sabe lo que pueda salir anda con un sombrero sombrero campesino que se identifica con su gente y viste así también eh pero vuelvo y le repito, eso es el próximo domingo. Ahora bien, el tema principal... Sí, porque eso, como es el próximo domingo, ya esos temas serían... Para la próxima Motivo semana. de para análisis. Para claro, de para el profundo, resultado, correcto. bien, o los resultados. Ahora bien, traigo a colación el tema del apresamiento de Cristiana Chamorro Barrios, porque yo soy de lo que simpatizaba con la revolución sandinista, y soy de los que creía en ese proyecto. Eh, sin embargo, por mi vivencia en Costa Rica, pues pude estar más cerca de Nicaragua y por lo tanto y, y, vivir y, y, palpar, la y realidad. palpar la realidad. El problema más grande que tiene eh, Costa Rica en este momento es el éxodo de, de migrantes ilegales. Eh, Costa Rica está pasando con los nicaragüenses lo que nosotros pasamos con los haitianos. A diferencia de que los nicaragüenses son los que hacen todos los trabajos que los costarricenses no quieren realizar. Bien, ustedes recuerdan que en el 1900, en el 2018, perdón, después de las elecciones, hubo una protesta gigantesca, de, principalmente los estudiantes, hasta las iglesias, todo eso se pronunciaron en contra de Daniel Ortega y, y Rosario Rosario. Eh, Murillo reconoce que ella era la primera dama pero después fue en la boleta como vicepresidenta, entonces ahí está el presidente Daniel Ortega y la vicepresidente, vicepresidenta Rosario Murillo ese otro personaje era compañera de guerrillas con con Daniel Ortega es una señora muy estrambótica que usa muchísimas pulseras y, <tose> y, y las siete potencias y unas cosas bueno <risa> la gente, si fuera en dominicana no tendría otro calificativo que no fuera bruja, pero obviamente con todo nuestro respeto, la señora vicepresidenta de Estados Unidos de, perdón, de Nicaragua es la que tiene el control del país es la que tiene el control del país la que supervisa a todos los embajadores nicaragüenses y tienen que rendir informe de todas las reuniones en que participan, lo que hace no ahora que es vicepresidenta desde antes como primera dama pero bien el asunto es que el apresamiento de Cristiana Chamorro va a traer mucho problema en Nicaragua. Las elecciones en Nicaragua son el 7 de noviembre. Y Daniel Ortega sigue en el poder porque la oposición no ha sido capaz de unificarse y articular un candidato para enfrentar a Daniel Ortega. Es lo que pasa en nuestros países. Porque ustedes sí, saben. Cuando, no, cuando usted describe esa parte política de estos países eh, prácticamente vecinos a nosotros ¿podría, se podría pensar que usted está hablando realmente de la República sí. Dominicana cuando hablaba de candidato cuando hablaba de, de Perú que hay un profesor ¿verdad? De, de, de campo rural uh -huh. eh, que está de, eh, compitiendo con uno que está sometido a la justicia que estando sui generis, es hablando de es República Dominicana, o está hablando de Perú, de, de, de qué país es que está hablando el doctor Octavio Listo. O sea, un parentesco, una similitud entre nosotros y esos países increíbles. Así mismo es es Latinoamérica. Sí. Eh, lastimosamente, como dicen en Centroamérica, nosotros diríamos, eh, eh, ¿cómo es? Eh, Allí la, dicen lastimosamente y nosotros decimos lamentablemente. lamentablemente. Sí, sí. Correcto, lamentablemente. Pero bien, ahora, ¿por qué llama la atención esto? Eh, Cristiana es hija de Pedro Joaquín Chamorro, que era propietario y director del periódico La Prensa, opositor a los... Eh, originalmente era, era sandinista, pero después se convirtió en opositor y él fue asesinado en el año 1978 en la postrimería del... ¿Cuál no es la relación entre Violeta y Cristiana? Eh, Cristiana es hija de Violeta. Okay. entonces ¿qué sucede? que él fue asesinado en 1978 por las huestes de Anastasio Somoza de la férrea dictadura de, la de Puebla de Trujillo, creo que una de las más sanguinarias de, de América Latina y toma el control del diario La Prensa Violeta eso le sirve para catapultarse y ser candidata presidencial y le ganó a Daniel Ortega que ya era presidente le ganó en el 1990 y duró hasta 1997 como presidenta eso no se lo perdonó nunca a Ortega. Fue la que le dañó la fiesta, le ahogó la fiesta. Entonces, esta señora cristiana, es filósofa, historiadora, periodista, tomó el control del periódico durante el régimen de su mamá y se convirtió en relacionadora pública nacional e internacional. Obviamente, dejó de ser de oposición para apoyar al gobierno de su madre. Pero nunca estuvo en asuntos políticos. El día pasado, ella se inscribió como candidata a la presidencia dentro de un partido nuevo que se llama Ciudadanos por la Libertad. Inmediatamente eso empezó a concitar la unificación de la oposición. Entonces se dieron cuenta del gobierno que iba a ser la candidata a vencer. No era candidata, todavía estaba aspirando dentro de su partido. Pero la oposición comenzó a unar fuerzas a como para llevarla a ella, lo que usted Correcto. especificaba al principio, entonces ya eso le dio mala espina al gobierno nicaragüense. Claro. Además, esa familia es de las familias más poderosas económicamente de Nicaragua. Y además de esa familia, de sus ancestros, han habido cinco presidentes. O sea, que huele, huele a presidencia. Huele a presidencia. Huele a presidencia. O sea, estamos hablando que ella es hija de la expresidenta de, ex de, presidenta de Nicaragua. De Nicaragua. Entonces... Que no hizo un gran gobierno, ¿eh? Pero obviamente... Bueno, viene la sangre, sí, como quien la dice, la, la presidencia. Ok, pero ¿qué sucede? Que ella creó una fundación, Violeta Chamorro, que no es Chamorro, es barrio de Chamorro, pero siempre se pone en el apellido del esposo y además es el que vende porque fue víctima, ¿verdad? Y el esposo de Cristiana murió en un accidente de helicóptero. Murió, ¿sabe? en Centroamérica hay muchos accidentes. Murió sí. coincidencialmente. Sí. Se, o, se le llama accidente, pero en definitiva son incidentes. Incidentes. Sí. <risa> Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que llama la atención? Lo que llama la atención es que ella dirigía la fundación. Y esa fundación, en el 2018, cuando las protestas, que hubo 300 y pico de muertos, eh, 2.000 heridos, eh, más de 100.000 desplazados, muchos se fueron a Costa Rica, y Costa Rica, la cuna de los derechos humanos y la libertad, le abrió la puerta, ahora no encuentra cómo sacarlo, pero son <risa> situaciones políticas en donde se le saca provecho. ¿Y qué pasa? Que esa fundación recibía recursos de la USAID. En Nicaragua se aprobó una ley en donde los partidos, las organizaciones políticas que reciban recursos del extranjero deben inscribirlo y deben informarlo para ponerlo como agentes extranjeros. Entonces, ella no estuvo de acuerdo con eso y lo que hizo fue disolver la fundación. El martes, cuando ella manifiesta ya eh, su aspiración presidencial, automáticamente, en cuestión de horas, el Ministerio Público la somete a la justicia por prevaricación, por eh, falsificación, por lavado de activos. O sea, pues la disolución los cargo por cargos para la disolución de la fundación. Sí, al disolver la, la fundación, que, ah, no, fue por ella manifestar que era, presiden que era, que era, era candidata presidencia. presidencial. Entonces, para sacarla de circulación, le forman todo este expediente, porque esa fundación se disolvió en el 2019. Okay. Pero ahora es que vienen a sacarle todo eso, ¿verdad? Y ella admitió que sí, que recibían recursos. Y no, no, va muy, muy lejos para decirle lo de Nicaragua, lo de El Salvador. Pero bien, el asunto es que ella eh, fue sometida, se solicitó también la pérdida de sus derechos eh, políticos, o sea que no puede ser candidata, la anularon y se le ordenó arresto domiciliario. Incluso le llevaron la, la laptop, los celulares de los hijos, eh, está incomunicada. Está incomunicada. Ella tiene otro hermano, Chamorro también, que es periodista, y el año pasado ganó el premio Ortega y Gasset de España. O sea, que son gente que tiene niveles, ¿verdad?, de preparación y todas esas cosas. En definitiva, ¿cómo tú vas a tratar de, de desarticular a la oposición utilizando el mecanismo de la justicia? Claro, porque hay jueces que se prestan para eso. Porque hay jueces que son controlados por el régimen. Entonces, lo que quiere Daniel Ortega es ¿Tal vez hacer... Tal eso, doctor, de que hay jueces que son controlados por el régimen, el régimen. en el caso de Nicaragua es como que va ese corto. O sea, la justicia asumo que debe estar controlada casi en su totalidad por, por, por, por, por Daniel Ortega. Así es. Sí, sí. Así es. Entonces, yo soy de lo que creo. Bueno, si tú quieres aspirar a un nuevo mandato, sométete al escrutinio popular. Y si ganaste bien, y si no, pues es para afuera que va, ¿me entiendes?, esa es la realidad, claro. entonces ya los, ya los organismos internacionales, el mismo Estados Unidos han protestado, la OEA ni se diga, ustedes saben que el, el secretario general de la OEA no quiere saber nada de izquierda, aunque él viene de izquierda, por eso es que el expresidente eh, José Mujica, Pepe Mujica, de Uruguay, lo expulsó del partido por traidor, Estoy hablando de Luis Almagro, pero acuérdense que ese fue el que hizo el lío en Bolivia, que decía que sí, que Evo Morales podía ser presidente, y después dijo que Evo Morales había hecho fraude, el, y, y ganó al partido de Evo Morales. Pero bien, el asunto es que está, está, eh, esto... El no, dominicano no puede ser candidato. Correcto, eh, entonces eso va a dar mucha agua que beber, y obviamente lo traje a colación, porque se trata de una situación internacional que de una manera u otra puede afectar eh, a los demás países. Te mencioné Nicaragua antes de entrar en Dominicana, porque Nayib Bukele, el primer acto que hizo cuando ganó mayoritariamente, indiscutiblemente, las elecciones congresuales, en todo Centroamérica, incluyendo Panamá, eh, el Congreso es unicameral, no hay Senado. Aquí yo estoy de acuerdo que nada más debe haber diputado, el poder legislativo, los diputados pero aquí somos tan parejeros que queremos tener la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes y eso no sin, fue posible sin, sin presupuesto para mantenerlos ambos como quien dice pudiéramos ahorrarnos ese barrilito de todos senadores por eso se mantiene porque son cargos para funcionarios de todo el cuando país cuando se elimine entonces estamos ya encaminados a que se pueda disolver exacto, así es pero bien, entonces Nayib Bukele, el primero de, de mayo, cuando tomó posesión eh, su partido, Nuevas Ideas, creo que que se llama, sí. mayoritariamente, disolvió el Tribunal Constitucional. Oye, eso es el Tribunal de, de Equilibrio eh, eh, en un país. De los poderes lo del Estado. Lo destituyó a todo y nombró su gente. Y destituyó al Fiscal General de la Nación. Y ahora está por detrás de... ...el defensor público... ...ya eso ha traído... ...protestas internacionales... ...incluso eh, Harry... ...la vicepresidenta de Estados Unidos... Eh, ...se pronunció... Eh, eh, ...Lister y ha sido en su momento... ...por ejemplo abordado... Eh, ...Bukele para... ...porque él de alguna manera... él debe justificar cuál es la razón... ...para él tomar esa decisión... ...Bukele dice que todos los presidentes... ...que han habido hasta la llegada de él... ...han sido corruptos... ...que se han estado la oligarquía la aristocracia, empresarios eh, y él dice eh, que eso fue empresar que todo, y que el único que, que él tiene su apoyo es el pueblo, y es verdad. Eso le voy a decir, le voy a decir pero es mentira eso que él dice, que han no, sido no. corruptos. Eh, bueno, ya eso son otras cosas porque usted sabe que los, los políticos eh, <risa> antes se acusaban de comunistas, ahora se acusan de corruptos y siempre buscan cómo descalificar al otro. Ahora bien, automáticamente los Estados Unidos, a través de, las, de los organismos como los USAID, Uh -huh. Le quitó la, las ayudas que les daba, y ojo que voy para Dominicana, le quitó las ayudas que les daba el gobierno y se las pasó a las organizaciones de la sociedad civil. Entonces Bukele le contesta al gobierno de Washington diciéndole que así no, que no estén eh, eh, alimentando, incentivando a la oposición, porque eso va a crear una situación difícil en El Salvador. O sea que le está diciendo a los Estados Unidos, ustedes están fomentando políticamente a la oposición para contrarrestar el gobierno hegemónico de Nayib Bukele. Vámonos a Dominicana. En esta semana el presidente Luis Abinader publicó un Twitter en donde hablaba de la llamada telefónica que tuvo con Xi Jinping, el presidente de China, para agradecerle todo lo que China ha hecho por la República Dominicana durante la pandemia. Y esto no es más que una llamada de cortesía. De cortesía, claro. claro. Pero, pero, Abinader habló. Yo creo que ahí fue donde se fue al extremo. Habló, como, como él es bien intencionado, pero le falta todavía ah, sí. cierto rejuego político para manejar esto internacional. Que y, en el camino lo vaya aprendiendo porque por la poca experiencia, ¿verdad? Sí, pero si llegamos el 24 y no lo ha aprendido, lamentablemente, <risa> para él viene otro gobierno. <risa> <risa> Olvídate. Pero bien, ¿qué sucede que él... Eh, mencionó de fomento de las relaciones comerciales, de las inversiones de empresarios chinos acá, y felicitó hasta el Partido Comunista Chino, porque va a cumplir ahora el centenario de su fundación. Inmediatamente el gobierno de Washington vio eso y contestó a las pocas horas, con un listado de todas las ayudas que ha dado Estados Unidos. O sea Unidos. que, mire qué bueno fue esa, esa acción que produjo esa reacción. Sí, pero vámonos al pasado. Cuando el, el PRD era gobierno, no se, no se atrevió a establecer relaciones diplomáticas con Cuba. Pues ya estamos en otros tiempos. Sí, pero eh, no, espérate. Estamos en el 21. Espérate. Balaguer nunca estableció relaciones diplomáticas, pero tenía relaciones comerciales. Y la mayoría de esos hoteles turísticos de barradero, los muebles se los vendían de aquí, de República Dominicana. Y los Estados Unidos nunca dijo nada. No había un reconocimiento diplomático. Lo que había, como había, con, nosotros teníamos relaciones diplomáticas con Taiwán, pero teníamos un encargado de negocios, un encargado comercial, perdón, en China, ¿no? En, en China popular, en, en China comunista. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando llega Leonera al poder establece relaciones diplomáticas con Cuba. Los Estados Unidos nunca le perdonaron eso a Leonel. Ahora, el primero de mayo del 2019, Danilo estableció relaciones diplomáticas con China. Yo recuerdo que en una visita que hizo Leonel siendo presidente a Guatemala, cuando yo era embajador allá, el presidente de ese entonces de Guatemala, eh, el presidente... Álvaro, bueno, su segundo apellido de caballeros, caballeros con S, Álvaro Colón, caballeros, en una reunión que yo estaba ahí por ser embajador, le dijo, Leonel, ¿y qué vamos nosotros a hacer con China y Taiwán? Y Leonel le dijo, oye, un hombre que tiene mucha visión de futuro y de las relaciones internacionales, dice, yo creo que a la corta nosotros vamos a tener que establecer relaciones con China. Porque Taiwán no es más que un nombre, ¿verdad? Entonces, nosotros nos convendría más tener relaciones. ¿En qué momento ya cada país lo determinará? Quiero que sepa que cuando Daniel estableció relaciones con, con China Popular, inmediatamente Estados Unidos, a través de su secretario de Estado, entiéndase, el canciller Pompeo, dijo que eso iba a traer un problema geopolítico en la región que ellos no estaban de acuerdo con eso, porque China no daba nada gratis. El único dirigente político que contestó fue Leonel Fernández y dijo, la República Dominicana es una, un país pequeño, pero independiente y soberano, y tiene derecho a establecer relaciones con el país que entienda. El primer país que estableció relaciones con China comunista fue precisamente Estados Unidos. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos tenerlo? Y yo creo que esto nos permite tener cierto equilibrio, ¿verdad? Dejar de ser el patio trasero de Estados Unidos y tener cuidado con los chinos, porque evidentemente no es de esa tampoco. ayuda no es gratis tampoco, ¿verdad? Entonces, cuando llega Binader al poder, automáticamente se fue hacia Estados Unidos y dijo, no, nosotros eh, no vamos a permitir que China invierta en, en, en áreas eh, de seguridad, porque lo que pasa es que muchas de las empresas chinas son empresas del gobierno y por eso Biden ayer prohibió que los ciudadanos norteamericanos establecieran relaciones comerciales con 59 empresas, entre ellas Huawei, que la empresa China. La que ¿La causa de, causa de tecnología? tecnología. La que causa de sí. sí. Bueno, el caso es que eh, eh, Abinader está taquillado. Con Estados Unidos. Claro, porque como usted señala, cuando llega al poder que va, ¿verdad? Aquí estoy, va sí, sí, a buscar la sí. en, en, se encuentra que no es lo que lo que él entendió que debió encontrar. Entonces, se devuelve y dice, no, pero si no está aquí, entonces sí, por aquí. Sí. Lo que pasa no, es, que con es, la es que con la pandemia, aquí va un punto, estaba viendo una nota de prensa que informó la vicepresidenta de la República y presidenta del Gabinete de Salud, Raquel Peña, y es que de las vacunas que han llegado a República Dominicana, 6.2 millones de vacunas son chinas y estadounidenses ni siquiera una. Entonces, ahí es que ha estado el tema y no solo eso, sino que también aparte de las de los millones de vacunas que hemos comprado a China, en cada lote de vacunas ah, comprado vienen unos, vacunas donadas por una China oferta. junto a mascarillas, a jeringuillas y demás. Entonces, esto nos deja a nosotros que no solo, no solo ha habido una gestión por parte del gobierno chino con, con el tema de las vacunas a las empresas farmacéuticas chinas, sino también donativos por parte de China como, como agradecimiento por esas relaciones para fomentar el, el comercio. Entonces, Estados Unidos todavía es la hora que ayer, precisamente el presidente Biden anunció que quizás a finales de junio, principio de junio de julio, iban a donarnos vacunas. Entonces, frente a esa misma eh, eh, eh, eh, conversación de, de Abinader y Xi Jinping. Entonces, creo que por ahí es que va el asunto de que Abinader está quillado con Estados Unidos, que no ha dado la espalda frente a la pandemia, y China ha sido la gran mano amiga de República Dominicana, que hoy tenemos más de 5 millones de vacunados, y es gracias a la vacuna Sinovac. Pero eso era lo que yo iba a decir. El quille del presidente fue porque él públicamente le pidió al gobierno de Biden que de todo ese excedente de vacuna, porque ellos lo acapararon lo todo, acapararon, y prohibieron claro. que los laboratorios de Estados Unidos vendieran hasta que ellos no surtieran a, a toda su población y tienen un problema y que no todo el mundo se quiere vacunar un cincuenta y pico por ciento del sesenta por ciento que tiene la vacuna, Trump, Donald ah, okay. Trump dijeron que no se van a vacunar allá están haciendo de todo de oferta, es más, en Nueva York está mandando hasta un pucho, un cigarro de marihuana a quienes se vacunan <risa> oigan ustedes, si, es, si eso lo hacen aquí yo creo que nos vacunamos todos de nuevo, <risa> pero oye escúcheme que voy a sacar mi chivo para ser más concreto en lo que acaba de decir Emmanuel, eh, China, fuera de esos millones que le ha vendido sí. a República Dominicana do, de Sinovac, donó 50 mil vacunas de Sinopharm, que es otra empresa china. Ahora 120 ventiladores, ustedes ¿qué son 120 ventiladores, Señor, Eso cuesta carísimo. Carísimo y son los que usan para los que están en, en cuidado peru, intensivo en cuidado cuando intensivo. ya están Y Lo que ha estado demandando el mundo. Correcto, mire. Eh, 26 mil pruebas de ácido nucleico. Eh, un, ¿Qué son un, las PCR? Sí, 1.2 millones de eh, mascarillas y 11 mil ropas protectoras. Oigan ustedes, Entonces es para hay, los médicos, entonces, doctor, para doctor, los médicos. Entonces, doctor, hay que elogiar esa acción, esa decisión. Claro, y a las claro. la autoridades no que cabe claro. resaltar que con la Sinopharma es que se ha estado vacunando a los militares, de hecho, y doctor, a los policías, sí. al personal militar. Lo que, lo que quiero decir pero, entonces pero, que hay que elogiar, entonces, la, claro, ya se recono, estamos reconociendo esa, esa solidaridad del gobierno chino, entonces también eh, salud, saludar la decisión de nuestras autoridades que han sido capaces de, de, de fortalecer esa relación claro, que hoy estamos disfrutando. Claro, sí. claro. incluso cuando, cada vez que llega un lote de vacuna en el aeropuerto esperan al avión con la bandera dominicana y, y la, la china, china. Está, y va el embajador chino y la vicepresidenta eh, exactamente, tuve la carita del embajador chino el chino estaba con el moco eh. para abajo pero fíjate yo sé que ya te empezaron a hacer señas <risa> Óyeme. pero oye lo que te voy a decir entonces Estados Unidos a las 5 horas sacó un listado de las ayudas que ha dado a República Dominicana, 12 millones de dólares eh, eh, Marketing. Y, y, y apoyo, <risa> que sigo. qué bueno, pero claro. óyeme. Y eso trasciende. Sí, pero yo estoy de acuerdo. Nosotros no nos debemos entregar a ninguna potencia. Eh, no, claro que no. Debemos ser soberanos, independientes y obviamente nuestros socios comerciales mayoritarios claro. de Estados Unidos. Sí, claro. Pero Me, muestra de eso, es eh, que la reacción de Estados Unidos, mire cómo ha sido... Más que arremeter contra nosotros, no, es guarda, eh, dando la esperanza de que en tal fecha... De que nos van a donar van vacunas a donar también. Vacunas. Y que, sí. Con el, el primer laboratorio que contrató el gobierno de Luis Abinader, creo que fue con la Pfizer, Pfizer. 10 millones, 10 millones, y ahora están anunciando que van a llegar... Menos no, no han llegado, pero van a llegar como 200 mil. mil Para llegar. vacunar a los menores. Los chinos ya ha mandado casi 6 millones de vacunas. Ah, sí, es es Más increíble. de 6 millones. Con el, con el lote que llegó ayer de un millón, ya van seis millones. Pero, doctor, doctor, es que sean tan buenas esas vacunas como el COVID? Bueno. <risa> como el COVID. <risa> claro. ¿Cómo así? <risa> en cuanto a calidad, pues no se quiere ir. El, el, se, COVID, no se se el COVID no se va. Vacuna, el COVID sí. no se va. Y mientras haya testeo y mientras haya toda, <risa> toda esa <risa> vagabundería, olvídate. Doctor. eso es incontrolable. Pero lo que en definitivo es Víctor Antes de concluir con, con Lister acá es que las relaciones diplomáticas y comerciales con China para República Dominicana entiendo que hasta ahora han sido ganar-ganar. Así, Así es. esa y todas las que podamos eh, conseguir, que sea para... Eh, que